Bueno, pequeño, pequeño vídeo de cómo preparo yo ahora la salida de bici, ¿vale? Bueno, eh, yo ahora lo que es eh, lo que es cámara, yo no llevo tubelizado, ¿vale? Porque es una guarrería y siempre, además, te está perdiendo siempre presión. Cuando pasan varios días que no ha salido, casi cada día tienes que corregirle. Hay 100, 0,1, ¿sabes? Bares, siempre tienes que estar corrigiendo. Y, y la, la cámara es fantástica, la cámara está... Eh, la corregí un día, pero ha estado como dos meses, como dos meses, ¿vale? sin corregirle la presión eh, o sea que es fantástica, ¿vale? y esta sí que la lleva un poco más floja siempre, porque es la delante que ya lleva suspensión, y al llevar la amortiguación pues ya no necesitas que vaya tan no, al revés, al revés eh, pero bueno, para que tenga agarre, ¿vale? para que no se vaya no, no iba a decir, no, no, en realidad podría llevarla más dura porque lleva amortiguación, pero no eh, vale, pues ya está, esta es la que tracciona y interesa que vaya un poco durilla, notas un poco la hostia en el cuerpo, en el culo cuando pillan los baches, pero bueno, para si llevamos la tija de suspensión esta, que esto lo que hace es corregir aproximadamente este trocito, ¿vale? Cuando tú pillas un bache fuerte, pilla eh, centímetro y medio, dos centímetros, máximo es lo que baja, no corrige, no tiene problema de, de compensar pedalada ni nada, y es fantástico, porque solo en el impacto fuerte baja, si no, no, tú estás quieto, pero el impacto fuerte, clac, ahí es cuando amortigua, ya está. Eh, ¿Qué llevo? Pues eso, yo la cámara la llevo aquí a veces la llevaba con bridas el problema de las bridas es que como no lleves alicate o no lleves una navajilla o no lleves algo y lleves una brida gorda, no la cortas, tío no la cortas, te puedes liar a pedradas con la brida y no la cortas o la tienes que sacar ahí de lado entonces al final le eh, meto cinta americana y es lo que mejor me va porque la cinta americana tiro de aquí y ya está, o incluso con una piedra cortas ahí sí, pero una brida no y por eso ya está entonces como tengo que llevar aquí la cámara de grabación trasera la hago por aquí no puedo llevar herramientas, ¿vale? aquí todo se va, todo se va complicando y hasta aquí llevamos el, el bolsito que donde llevo la batería anesa y llevo el móvil, el GPS, la luz de adelante de para cuando voy en carretera para los coches para que para que ellos vean que, que estoy ¿eh? que, que no me vean en los cruces sobre todo en los cruces porque en no, pero en, en los cruces es que no te ven, miran, no te ven ¡fum! y salen y te los topas y qué más llevo, pues ya está el soporte de la cámara aquí un poco un poco a lo bestia porque se va con los baches para abajo y aquí llevo el soporte de la, de la Sony aquí roscado para poder mirar para atrás y para adelante y, y ya está la GoPro aquí Aquí le doy y la sincronizo con la delante adelante cuando grabo, la luz trasera igual, y no hay mucho más. Y luego el sistema de sonido, ahora lo explicaré en otro en otro vídeo ya, un poco para la gente que le interesa más el cómo poner la bici que, que, suene, que suene y poder cumplir la normativa y todo el rollo, ¿vale? Luego, ¿qué llevamos? De... Pues nada, yo llevo los orejones aquí, los llevo aquí, tíos. aquí metidos en esto... Ahí llevo los orejones, ya está, metidos aquí en un bolsillo. Es fantástico este cacharro porque lleva ahí. Y aquí llevo una rebanada de pan bimbo, una. Una doblada ahí y ya está. Y la isotónica, pues la llevo aquí. Hoy como la idea era hacer bastante rato, pues la llena un poco de más. La he llenado, por pues fijaros, a casi 400. He pegado ya algún sorbo, sí, 400 ml. ¿eh? Un poco menos de medio litro para cuatro horas o tres horas y pico pero me va a sobrar toda la que quiera, ¿vale? ya está. Eso es lo que llevo. Las herramientas, ya les digo, todo el tema de herramientas las llevo ahí dentro, porque no puedo llevarlas ahí atrás, y la bomba siempre, porque la bomba estaba muy bien, porque puedo inflar, si se me baja la... Cuando hay mucho barro, mucha lluvia mucho barro, se te puede perder, no me preguntes por qué, pero puede llegar, una vez me pasó, y se te va el para abajo la, la suspensión delantera, y si no llevas una bomba una bomba para suspensiones, que esta no es para suspensiones, pero sí que tiene eh, bastante presión y la boquilla entra justo arriba, entonces las, la inflas y puedes salir del, del paso, ¿vale? Así que eso es lo que llevamos para, para entrenar, no, no mucha cosa. Pues bueno, seguimos.